Hola, ¿qué Hola. tal? Soy Leillo. 1975 y estamos de nuevo con el campeonato Fórmula 1 2017, en este caso, porque vamos a jugar con el 17, de Jugando en Linux. Eh, en esta ocasión, pues, le toca al circuito de Monza, en Italia, y nada, cuando queráis empezamos, chicos. Si queréis saludar, ya sabéis. Bueno, esto ya empezó, por lo que veo. Buenas. ¡Hola, buenas. Me parece bien, gente. te mando un viewer para el canal oficial <risa> Oye, el mío es oficial también, ¿eh, José, no es por nada Yo he estado primero, de hecho, a ver, sí, ¿A ver? No, no he puesto información extra extraña Bueno, yo he dicho a los espectadores que estoy probando ahora la utilidad esta del PINUS Well y va de lujo Lo tengo puesto a 360 oh. Y no gira más, como tiene que ser. Eso, eso. Haciendo hace publicidad y de la aplicación. Bien, ¿no? <ríe> Hombre, porque he hecho un iPhone, que si no, no, no lo hago. Claro, claro. Para todos los que estáis viendo esto, si entráis en jugando en y buscáis la noticia del Pi... ¿Cómo era? Pi linux Wheel. Pi linux Wheel. Pues eh, que sepáis que, que podéis eh, controlar los grados de, del volante, gracias a ella. Bueno, vamos a ver. Opciones del coche, selección de neumáticos... Eh, vamos a poner un poquito a la vamos. carga de dinamina ahí está allá vamos. mucha suerte chavales bueno señores bueno, mucha señor, mierda. Ver, vamos allá a ver si no me la pego ya desde de primeras en, en la primera chica. y yo ya me acabo de comer la, la chicana Qué bien. No, no. ¿Se escuchan los... los volantes por ahí? Por... Ese es el mío. Joder. En este, en este circuito me dio como voy yo en el volante. Pues ¿Te has pues bajado sí. la sí. No, no me he bajado la aplicación. Me, me, me senta... No, no, digo bueno, no, eh, Que si estás bajado, por pues, sí, vas. El eh, no. 2017 porque es que es la hostia. Como bueno, aquí no sé ni dónde están los DRS en la reta de la y en la reta de atrás. No, yo salgo último porque para darle al DRS, DRS me salí, macho. Y otra que me da. Bueno, madre mía, madre mía, qué hostia me estoy dando. <risa> bueno, últimamente sí, la verdad, la primera y las cinco primeras. Pero esta es la práctica, ¿no? Bueno, Juvenil ya no terminó. terminado. A mí claro, me que no se parió chica, Ey, ¿qué pasa? ¿Cuántas vueltas es? No, es una, es una. Ah, qué susto, tío. Yo continúo. Hostia, cabrón. 8 segundos de diferencia, tío. 1.24. Wow. Madre <risa> del amor hermoso. ¿Has puesto bien todos ustedes igualados? Sí, sí. Sí, lo puse todos al mismo nivel. Es eh, Jaime está fuera. Además, ¿cómo sospechas de eso? Si llevo un Maglare en el 2017. Eh, ¿Qué pasó, Jaime? Nada. Ah, para, para ir marcha atrás. Ahora. Me, está diciendo, me está diciendo Nusero que la misión va a tirones. Qué bien. Bueno, pero Jaime, ahora empieza, no te habrá quitado de la carrera. Voy a quitar aquí una cosa que tengo puesta. Según el juego está... Bueno, salimos tú último y ya está. No, hagas a no, el no, no, <risa> vale, vuelta 5. Eh, no, venga, va estamos, estamos güeños. A ver, ponen es la estrategia de carbón. ¿Preparando los embragues? Eh, no, vuelta... Vale, ok. Ven, ven, meter entrada me pone a mí a 1 Hostia Se la leva. ¿Qué cojones? ¿A mí ¿No me da <risa> tampoco? ¿Eh? Ahora sí. Sí, sí. porque estábamos. O sea, yo me entiendo la enmara, pero vamos, me da igual. En cualquier por caso, en esta. Hola, hola, hola, hola, hola, hola. Me he despistado con vuestra conversación. Tengo una parada de stop a vos de 5 segundos, a mayores, pero bueno. No, no, no, no he roto nada del coche. Oye, están. Me <risa> quiero decir, pero están puestos los desperfectos este Sí. Pues si no, no me ha pasado nada, no lo entiendo como no me lo, cómo no se la ha jodido el coche. Hombre, yo juraré que, que sí, que lo cura A mí que no, eh. Es pero que pues por no esa hostia, yo te he visto pasar las pastilla. joder leo casi te como. Sí, ya, ya. Bueno, es que a mí me ha metido una de una de 10 segundos. <risa> Cuidado que, o sea, que estar tranquilos, tío. Vale. Menos mal que no hay de RCP. No sé, es el único que quiere el volante una Bueno, ¿sí? ¿sí? bueno Dim, ¿qué tal? Pues aquí estamos, ¿no? Casi como siempre. Pues sí. A ver... Sí. Dios mío, qué... ¿Qué despacio? ¿Alguno tiene micrófono eh, tipo web o, o de estos que van al aire? O sea, que no, que no son de día de mañana por la derecha. Bueno, me comentan que la misión va tirón, sigue igual. Pues no tengo ni idea de por qué puede ser, la verdad. Porque nunca me había... nunca me había pasado. ¡Buah! Liada. ¡Liada! A mí, no sé, señor, me, me va... me va a tirones. Pues a mí me va perfecto. Eso sí, en ultralow. Sí, sí. Y he tenido que bajar la calidad gráfica y todo y en el todo me va a tirones. ¿Te va a tirones? Es que a mí también me está yendo un poco... No, sea, chungo, ¿eh? o más driver a lo mejor. Sí, eso es lo que estaba pensando, que igual envidia lo has tenido jugar. A pues ver yo si estoy usando la 39654, que y lo del Yo con la última, última de que tiene solos que no sé cuál es... Sí. sí, Yo no. Yo lo tengo quitado porque la que mío ¿no? no lo pilla ventana de parada y boxes vamos a ponerte blandos. <risa> ¡Puta! <risa> ya empezamos con las tensiones Os concentráis, ¿eh? <ríe> mm. <ríe> Con esos abruptos. Es un despacio eh Vamos Canseco, tío, me estás defraudando, eh Oye, que acabo de entrada a uno, el que la voy Ahora que puta Que tengo un piton stop todavía, por hacer Venga, yo puedo puesto que sí, si le <risa> ya ves parece un monje meditando aquí. Mí... <risa> 1'29", venga, que voy Bueno, por lo menos no lo estoy haciendo tan mal, porque teníais que ver cómo conducía con el 2015, ¿eh? ¿Os habréis dado o qué? Yo también. Yo también. No, no tanto, puedes sí, salir para el no que Si, no, ya me es que hace un poco demasiado ahí. Ah, oh, de Por si <risa> bueno, Es que tiene ¡Paco, que me desconcentras! <risa> ¡Qué escándalo, eh. Ya te digo. Pero yo creo que estas cosas no pasaban <risa> con el Discord. ¡Ay! ¡Mierda! Bueno, por a, cierto, alguno se ha dado a, a, un piñazo. Eh, para saber el tema de los daños sí. no, no, hay daños casi seguro, porque yo, yo, yo me he dado unos no, y no... Me, me, la hostia que me di puedes, es que de toda la chica y me di contra el abierto. muro. Vamos. ¿Te has olvidado de poner los daños, en serio? Sí, sí, se me ha olvidado. Yo creo que sí. Sí, porque yo tendría que haber reventado Bueno, pues mira, eh, vamos todos iguales. O sea que. Sí, eso eh, sí. Yo todavía no me la tengo con nadie, ni con nada. <risa> salido, sí, un par de veces. Pero yo me Venga, he salido mira. ya dos o tres, por lo menos. Y voy pisando huevos. Yo todavía no, no he descubierto cuál es. La, ah, la cargué. Ah, qué hostia, perdón. No, no, no más adelante ¿eh? No, no, a sí. Ah, bueno. Papel, ¿no? Ah, si no te lo indica el juego. Yo es que ni me he dado cuenta, a ver si te la había faltado. Pero... Me la que yo, vale. ¿Cómo se se ve el cabrito? No olvides en boxes uh. en esta vuelta. No ah, oh, mierda, me acabo de saltar la, la chica. Uy. Lo siento, ¿Qué ha pasado? Que le da baja ahí. Iba por fuera que conste, ¿eh? No, no, no ir, ha sido.. Eh? Me... me lo Uf, Uf, Casi, casi me he probado sí. en paralelo. Y le toca un poco. Sí, con la. con la rueda. 5 segundos más, bueno. No pasa nada. Oye, me van a amonestar, o sea que los otros tranquilos, incluso, si quedo segundo, tendré ya como unos 15 o 20 segundos de, de amonestación, o sea que sin problemas. ¡Uy! Uh, has uh, puesto en Salgo mucha... salgo muy despacio, pero Pisa, el... este pasillo es un jodido. O sea, con el mínimo de... que puedas darle al... Ah, va, va. ¿Qué has hecho, Y sales marcha atrás cuando hay coches en vez. pista. ¿Mm? Bien. Genial, genial. Vamos, ya llevo 13 de penalización. Pues me parece que no tenemos desgaste, ¿eh? Porque... No, yo <risa> no, yo también. Has configurado estupendamente la carrera para darse <risa> unos buenos turbos. Me da que no hay desgaste, no hay daños... Hay penalizaciones, porque me la acabo de comer. No, pues sí, sí, penalizaciones sí, pero... Tres, sí segundo de penalización, o sea que... Bueno, me, está, me están indicando a Boxes, al, algo es algo. Pero hay que entrar por fofón en su sí sí, sí, sí, eso sí, sí. yo ya entré. Sí, por lo menos que vamos vamos a y ahora me llega un follow. A ver. O sea, sí. quien sea, gracias por el follow. Thank you very much. ¡Joder! Oh. Y aparte, ¿no? Eso no da tiempo. ¿De qué ha ido? No pedo? Pero tú. ¿A vas a no. Los he entrado a voces. Tú me has pasado. Pues pero. Sí, fatal. No, pero no Pues estoy pensando yo lo que me han dicho de que la emisión se vea tirones a ver si se me puso en software otra vez y por eso me va tan mal el juego también. Puede ser. La, bien, la, bien, la compresión bien. del ah, vídeo por el OBS. Mira, sí, señor, sí. Voy, a, voy a comprobarlo, porque si no, no me quedo tranquilo. Sí, sí, no, pero puedo darle a escape. Le, le da, da pausa y el, el juego con dos solo, pues igual mejor. Pues no, NBAN, ¿eh? No, a mí me está yendo, de, a mí me está yendo de culo, eh. O sea, uh, que yo creo que es tema de, de vos, rey, rey. Eso, sí. Hola, bien Bueno, mi stream va bien, eh, tengo que decir. <risa> Eh, bueno, al menos ven ¿no? solo, que de puta madre Así que si quieres luego ver bien. la repetición desde la cabeza de carrera Es muy aburrida desde cabeza de carrera <risa> <risa> No, ahora mismo estamos yo peleando ¿sí? Bueno, okay. yo pues estoy eso, aquí vamos. pasando por las piedras, más que nada Hostia Ya has visto que pelea Canseco ala, ala, ala, ala. Comete todo sí, sí, la mía, mía me acabo de salir pero me gusto además. La chica de la, la, la, la, la. de Hay que gastar la gasolina ¿eh? Has la de la sí, ya, sí. Dios mío una máquina de coser ahí, ¿vale? es que de verdad. ¿Pero ese de Valente de quién es? No de sé. Odín, creo. No, mío no es. No está vibrando ahora. el del yo de Fuenza, creo. Sí, sí, sí tiene sí. un padre ¿eh? Ahora no. no. Igual mueve la silla. Ahora tampoco. Ahora, ahora acabo de doblar a AVE tema de rendimiento, a ver si es eh, los raros. Sergio, tú tenías los 396, ¿no? Yo los últimos iniciales, los últimos 90 no de vídeo. Que son. Que yo tengo esa luz, los utilizan al. enseguida. Si aquí hay algo ahí porque me están Putas chicanes. No la, no pasa nada. Sí, sí. Yo creo que lo justo es que los saltéis todos una, pues hombre, para ir con las mismas penalizaciones. Ya llevo unas cuantas, no te preocupes. Yo 13 segundos como mínimo de penalización, así que tú verás. Yo he hecho el pit and stop, lo que pasa es que, claro, no... Ni me habéis pillado. Está sacando un segundo por vuelta al coche de detrás. ¿Dónde voy haciendo 28, 29... qué de... coño me ha levantado? ¡Vaya! ¿Cómo se lo tenía callado? Espérate, que te lo voy a volver. No, sí, ya me plena vez. ¿Por dónde vienes? Tranquilo, tranquilo. Para mí eres una IA más. Sí. <risa> Vale, ahora me he equipado yo. Uh... No, eh, no me digas que pasa yo también. No, claro. ¿no? Vale, es que sí, sí, te acercan. Vale. Pues, no entras, acabas de decirlo. O sea, que no. Entonces no que es que estáis cayendo la chica, ¿no? Y en todos lados. Pero hay que medir el coche en no eso sé porque. Oye, pues ahora que... No no, claro, no, no, no, no te gusto. A nadie le gusto. Esto me la pegó solito. Soy ricón. Es pacillo. Es que te pone no adelantarte, sale tú y te pone no adelantar, vale. <risa> A mí mismo. Yo creo que cada vuelta que doy lo hago peor, ¿eh? Oye, pues le estoy cogiendo el gustillo al volante. <risa> He tenido unas cuantas cagadas, pero... Pero cómo se nota lo del, lo del acelerador la dirección, nah. madre mía. Nada, no tiene que Bueno, ¿quién viene lanzado detrás mía? ¡Tienes ya, una te bandera mirado, azul! <risa> ¿A ver? <Sí>. Oh. <risa> Pero venía que me lo estaba pasando Me acaba de doblar un McLaren, cágate ¡Sí! <risa> <risa> ¡La cenareza! vamos! Vamos a abrir esta, ¿no? saber de dónde es? Leí yo, ¿dónde se pone a Meklar 3 por el volante? Puh, es que yo lo tengo, lo tengo modificado. La Z arriba y a la derecha. Y aparte mi volante no, no es... no se parece nada. vale. Vale, vale sea, curva me está dando muchos problemas otra vez en el tipo si no te metas leo te esquivé que miedo me ha dado que me ha dado vale ya voy de último la última va Jaime <risa> de todas formas como la estoy contando para que yo vaya a hacer pero no una. Ay, ¿quién? ¿Quién estaba ahí en la.? Ah, vale, no me he quejado. Solo nos quedan las dos vueltas. Yo voy a empezar a once ahora. <risa> ah, joder, tío, me cago en la leche. <risa> Ahora sí que voy de último. Hostia, pero tío, cuántas vueltas.. Voy a hacer una. Voy a hacer una cosa. A ver. Ya no, ver están, si ya no están las ruedas, ruedas de... para.. para brutalidades. Depende si nos has cuidado. Bueno, depende en qué vueltas estés tú. Yo estoy en la 12. Yo en la 12 dentro de... nada. Ya, lo ¿no ves. Doce uh. ahora mismo. Imagínate que vas de primero y haces como Vettel y acabas fuera. ¿Quién sabe? O sea, estas cosas pasan. ¿no? Dios. Por culpa de la rueda. ¿Ves como el 17 no es como el 15? Aquí ti si te sales lo pagas caro. Sí, pero mucho más fácil con los edificios en la llora. Por lo menos a mí me lo parece, vaya. Nada, ya estoy descentrado, hago más que salirme. Joder. Atención. Última vuelta, repito, Última vuelta. Sí, Oye, ya te digo por qué. viene la <risa> de verdad? Pues Yo me he con más ganas, ¿sí? Por cierto, acabo de activar la sincronía vertical para ver si dejaba algo de espacio para la gráfica para que retransmitiese, pero pero no me lo pone. ¿No, no se me pone a 60 frames? Me se pondrá lo que de tu monitor, en teoría. Ah, si tu pues, entonces 75, es por eso, por pues el monitor va a 75. Pues eso, se tendría que poner a 75 frames, en teoría. No, no, no, es exacto, pero vale. Es que no sé ni qué calidad tengo puesto, la verdad. Es que me va raro, no sé. Como, como... De repente va bien, de repente... No sé. <risa> Yo también tengo una tía, me sé, a las manos. ¿Qué gráficos, o oh, perdón, qué... ¿Qué controladores tienes? 39654 eh, el último, Joder, ¿no? Lo que yo. Pero lo que pasa es que yo tengo manchado. Bueno, paso por la parabólica y esto se acaba. ¿Quiénes son estos top-top? aquí? Chao. Ay, ay, ay. ay, ay, ay, ay. Chao. Joder. Hombre, no, pongo estas máximo, tío. Debería ir bien. Nada, ah, yo estoy aquí viendo, viendo las... Las configuraciones de de jugar. Dios mío, qué escándalo. Oye, que... Pues no, es, sí, es volante, porque yo no estoy conduciendo. Y el mío no es porque han oído la siguiente. de coño. ¿A quién está mirándole ahora? <risa> <risa> ¡Otra victoria! <risa> ¡Vamos, Canseco! ¡Vamos, Canseco, que ya estás cerca en el Mundial! Ay, no, no, si sí, acercaste el segundo, segundo puesto, si no recuerdo mal ¿Quién lleva el reno? Yo Vale, vale Nada, que no te pillo ya Yo me voy haciendo un porrito en la meta <risa> Bueno, 28-9, mejor vuelta ¿Ves? Con estos tiempos como te iba a pillar <risa> No, me sal... Mesa... Tuve que hacer dos slowdown que Pobre, me sa casi me salto la chica, pero soy limpio y hice slowdown. Buenas, no me pitaron penalización, up. vamos. Si desaceleras. Sí, A ver cuántas penalizaciones. Señores espectadores, perdón por, por, esta, por esta desastre de carrera. Total bueno, bueno, bueno, bueno, bueno, perdona, que ha sido una carrera y no 17. Bueno, la tuya ha sido un desastre, la mía ha sido impecable. <R stem> la ha sido desastre, porque te <Risas> tres. O sea que no. Se está grabado en mi stream. Para mí ha sido una maravilla de carrera. Desde tu punto. a ver, a ti te han puesto 15 segundos de penalización Juan Linux. Bueno, no pasa nada, ¿no? A mí 23. Ay, increíble, a mí no me han metido nada. A ver si aprendéis, tío. Es que, es que. Sí, sí, sí, sí, sí. Eso sí. sí. Tres salidas, ¿eh? Bueno, esto acerca a... <risa> esto me acerca a la segunda posición, básicamente. Mm. Te acerca a la segunda <risa> posición, pero en breve ya no va a haber puntos. ¿Cuántos grandes premios queda? Después de Monza quedan seis, ¿no? Si gano ah, no, do... queda, ¿eh? Bueno, bueno, pero si gano dos ya lo tienes muy difícil, ¿eh? Sí, bueno, pero digo, para segundas posiciones vamos. Ah, vale, vale. Ahí está muy abierto. Eso está muy bien... A ti, tendrías que pinchar y no pinchas. Ahora no está bien. ¿Ya sí, captura? captura, sí, sí. Sí, sí, sí, sí, Pantallazo. Pues sí. Pantallazo. Estaba, estaba, estoy dándole vueltas a la cabeza de por qué no va bien esto, pero bueno. A mí tampoco me iba, ¿eh? Así que no es... No sé. O sea, me estaba yendo muy mal y he tenido que bajar la calidad de los gráficos y de todo me ha ido muchas partes a tirones y no... Yo sé que jugaba otra, ¿eh? Yo, uh, yo no yo no yo tengo que madrugar <risa> chicos una de cinco vueltas sí, sí. Venga, venga yo da punto <risa> bueno, pero, pero esta, esta sin, sin emisión sin, Bueno, vale, vale Sin emisión, sin emisión. bueno para sí, el me, me, me Aprovecho no. para despedir Esta desastrosa <risa> Carrera Por lo menos por mi parte Y, y nada, eh, os emplazamos Para la próxima carrera, que no sé cuál será La próxima carrera del campeonato ¿Alguno controla? Mira ahora, mientras jugáis mira. Pero pe piensa que ahora con el hosteito Van a poder seguir ver esta carrera En mi canal, o sea que no hay problema Bueno pues nada eh, Me despido Simplemente os recordamos que somos jugando en linux.com Que podéis visitarnos en nuestra página Y por supuesto pues en nuestros canales De Twitch y de Youtube Y en nuestros grupos de Telegram Y Discord eh, Y bueno por ahí abajo en los en, lo, en la descripción del vídeo pues tenéis un par de enlaces si queréis visitar pues, la tienda de Humble Bundle o dejar una pequeña donación. Y nada, sin más me despido. Se despiden también todos los que están por aquí de, de vosotros. Podéis aprovechar. Hasta luego. Eta, un saludito. Y nada, chao, chao, chao, chao, chao.